Bert no era totalmente escéptico sobre el cambio climático, era una más en una lista de cuestiones, de tristezas en Lotananza, subyacentes en el trasfondo de las noticias, y leía sobre el tema, lo deploraba vagamente y esperaba que los gobiernos se reunieran para tomar medidas. ...y por supuesto, sabía que una molécula de anhídrido carbónico... ...absorbía energía en el campo infrarrojo... ...y que la humanidad estaba arrojando a la atmósfera... ...una cantidad considerable de dichas moléculas... ...pero tenía otras cosas que pensar... ...y no le impresionaban los frenéticos anuncios... ...de que el mundo estaba en peligro... ...de que la humanidad se encaminaba hacia una catástrofe tal... ...que las ciudades costeras desaparecerían tragadas por las olas... Las cosechas quedarían arruinadas y cientos de millones de refugiados se desplazarían de un país a otro, de un continente a otro, empujadas por las sequías, las inundaciones, las hambrunas, las tempestades y las guerras incesantes motivadas por la disminución de recursos. La Antártida pierde un Everest de hielo al año. La gran barrera de coral ha sufrido un apocalipsis.